¿Qué tal? ¿Hola? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Eh, nuevo video, segundo video con el tema propósito. Hoy eh, va, voy a continuar con este, con el tema del propósito y eh, va a tener claramente una relación con el video anterior del lunes. Donde lo que hice fue compartir en primer lugar digamos, una definición de la palabra propósito. Como para poder estar tanto vos como yo... Eh, hablando y vos escuchando sobre la misma definición hoy puntualmente es para qué te sirve y por qué tendrías que tener un propósito las dos preguntas como van si se quieren un poquito en simultáneo tal vez lo primero que se te puede llegar a ocurrir es un por qué por qué deberías tener un propósito digo respuestas puede haber miles digamos cada uno de nosotros vos, yo, cada uno de nosotros podemos tener una respuesta acerca de un propósito un objetivo en particular y todas las respuestas serán válidas porque yo voy a dar por ejemplo mis definiciones y mi por qué tengo un propósito o mi por qué no tengo un propósito y seguramente o posiblemente a vos te pase lo mismo también tengas tus definiciones o tus por qué sí o por qué no tener un propósito ahora ¿Cuánto tiempo vas a estar desenfocada o desenfocado de tu propósito? Y ahí hay un porqué. O sea, ahí habría que buscar vos en tus reflexiones, digamos, pensando, reflexionando, eh, tratando incluso hasta de eh, entender y reconocer qué te pasa emocionalmente con ese objetivo, con ese proyecto, con ese sueño que tenías, que hay un propósito ahí, o el objetivo en sí mismo es un propósito, Digamos, ¿Y qué te pasa con esto? No? ¿Qué te está pasando internamente con ese propósito? El, ahora, ¿por qué al día de hoy seguís con ese objetivo y con ese propósito desenfocado? digamos Fuera de tu, eh, si se quiere, abanico de actividades o cosas que estás haciendo en el día a día, en tu cotidiano. Y esto tiene que ver también con el estado emocional, porque también hace que sin darte cuenta posiblemente, digamos, sin ser consciente de lo que de, de, lo, del origen, el porqué incluso de esa emoción, hace que al vos haber desenfocado ese propósito, desenfocado, o sea, corrido de tu abanico de, de actividades diarias, cotidianas, hayas corrido del lugar, hayas sacado importancia, hayas retirado vos tu atención, tu esfuerzo, tu dedicación a ese propósito, a ese objetivo, y con esas determinaciones, o con esa determinación que vos habías tomado en un principio para lograrlo, y lo corriste por una necesidad o una urgencia, eh, hoy, ¿por qué sigue en la misma condición? ¿O por qué sigue fuera de ese abanico? ¿Por qué sigue fuera de ese radar, por ejemplo, por no ponerlo de alguna forma, ¿por qué sigue fuera de ese radar donde vos tenés todas las cosas que querés ir haciendo? ¿Por necesidad? ¿Por urgencia? Pero también está tu bienestar. También está tu salud, tu vitalidad, tu emocionalidad, donde a ver cuanto estas emociones a vos te sirvan y te ayuden a sostener tu cotidianidad desde un lugar más vital, mucho más digamos, más energizada o más energizado. Y cuando digo energizado es cuando, ¿viste? cuando uno tiene ganas de seguir haciendo cosas y tiene ganas de, uy, bueno, listo, mañana programo tal actividad para ir, a ir, digamos, esto que te planteaste y, y que se vaya haciendo y que se vaya cumpliendo y que de a poquito lo vaya logrando y me vaya acercando a ese objetivo. Entonces, esto hay un porqué eso, hay, hay un porqué, no pasa, no está pasando eso, no volviste a enfocar ese objetivo, no volviste a, ese, a enfocar ese propósito y también como segunda parte, un para qué. Y puede ser, para qué sí lo tengo, y también puede ser un para qué no lo tengo. Acá también hay múltiples respuestas, hay tantas respuestas como personas, hay tantas respuestas como situaciones personales ante ese propósito, ante ese objetivo, ante, ante esa determinación, ante ese proyecto. Entonces, en el para qué también es importante la emocionalidad. ¿Qué es lo que te motiva o qué es lo que te desmotiva en ese para qué? Es, ¿para qué no lo sigo teniendo? ¿O para qué me gustaría volver a tener ese objetivo? ¿Para qué te gustaría volver a tener ese objetivo dentro de, si se quiere, de tu carpeta de actividades diarias? ¿Sí? O dentro de este abanico de cosas que vas a hacer durante el día, la semana, el mes, el año, o como vos te programas ese objetivo. Entonces, esto a veces pasa por una cuestión muy humana, a todos nos pasa digamos, ahora, si seguís atendiendo si se quiere, o poniendo atención o poniendo el foco, o poniendo tiempo dedicación y esfuerzo siempre a las urgencias y siempre a las necesidades mediatas también digamos, por una cuestión de también de ser humano es, es imposible tenerla mirada en dos lugares al mismo tiempo es, si se quiere, imposible que uno ponga la energía en dos lugares al mismo tiempo. Porque hay una parte que no está. Hay una parte tuya de esa energía, de esa dedicación, de ese tiempo, de ese esmero, de esa determinación. Que no está puesta en función de ese objetivo. Está puesta en función de otro objetivo. Y eso tiene que ver también con la motivación, con un para qué. Entonces es, hacelo poniendo el foco durante ese tiempo en esa actividad. Cuando, De esa manera... Ordenas un poco tu mente, eh, si se quiere hasta neurológicamente, digamos, tus neuronas están como más eh, optimizadas, porque la energía que vos tenés, y las neuronas se mueven con electricidad, con lo cual es energía real, es, tus neuronas incluso están 100% dedicadas a ese objetivo, porque las neuronas, eléctricamente, están derivando información, están derivando energía, y energía literal, o sea, hay impulsos eléctricos que van dirigidos a otro lugar, con lo cual no estás usando, no estás haciendo dos cosas al mismo tiempo estás haciendo una y otra parte es como pérdida, ¿no? es como que vos pierdas un poco de energía para ese lado con lo cual no es que vos estás haciendo un uso óptimo o un uso racional o un uso eh, ra, a ver, no es racional si se quiere más razonable ¿no? dedicarle tu energía a eso 100% y cuando tenés que hacer otra actividad, lo mismo, dedicar 100% tu energía, desde, el, y desde lo literal, digamos, desde lo eléctrico, si se quiere, como definición neurológica, toda la energía, dedicarla a esa actividad. Y esto es un desgaste energético, digamos, y, y vuelvo a lo mismo, es literal, o sea, es energía eléctrica en nuestro cuerpo, puntualmente, o, o más, si se quiere, más puesto en función de las neuronas, que se está yendo para otro lugar. es Ya que te tomaste el tiempo, tenés ese, ese objetivo, estás determinada, determinada a hacerlo. A hacerlo al 100%. Y eso es un para qué muy importante. ¿Para qué voy a gastar energía en otra cosa? Si estoy determinada y con el objetivo a estar presente. Y esto es como que ese propósito cobre más vida para vos entonces vos también te vas a sentir y esto ahora mismo digo, no, no es una afirmación porque sea la única verdad ni, ni mucho menos digamos. es en realidad basado en mi experiencia tanto personal como profesional cuando uno enfoca el tiempo, la determinación, la energía la, el compromiso la motivación es cuando uno enfoca todo eso desde la energía eléctrica que uno utiliza en el cerebro para que las neuronas funcionen. Cuando uno enfoca en lo que está haciendo puntualmente en ese, en ese momento, incluso emocionalmente uno funciona diferente. Emocionalmente el cuerpo reacciona y vive diferente el momento. Si no estás como en tensión, no estás, y esto desgasta... Y hace que tanto el por qué como el para qué, las dos cosas en, en simultáneo si se quiere, se empiecen a desenfocar. Y tu motivación no va, a, no va a ser la misma. Y tu emocionalidad ante ese objetivo, ante ese propósito tampoco va a ser el mismo. Digamos, igual al mismo. No, no lo quiero decir como una afirmación, por más que suene así. Te dice, Frank, porque suena así, es verdad. Digo, pero lo digo por mi experiencia. y A, a mí me ha pasado también yo soy un ser humano como cualquier otro y también me pasan que a veces sin darme en cuenta estoy haciendo algo y ya estoy pensando en lo que voy a hacer y después digo, ay no, Hugo, para qué digamos a ver, concéntrate en esto ¿no? concentrate en esto que es lo que estás haciendo ahora en una hora harás otra cosa y vas a estar haciendo concentrado esa otra cosa y a vos seguramente yo creo que a vos también te ha pasado lo mismo en algún momento hiciste algo planeaste algo por alguna razón te desenfocaste y pusiste atención a otra cosa. Y cuando te querés acordar, ya tenés más atención puesta en esa otra cosa que en ese, en ese primer proyecto, en ese primer objetivo. ¿Y qué pasó? ¿Qué te pasó en ese momento? Lo más seguro, eh, y la verdad es que no, no sé, no lo, puedo, no lo puedo afirmar, Digo, pero esto es basado como si se quieren en, en, en pruebas empíricas digamos, de, de, de campo, digamos, esto de es lo que me pasó en, en mis conversaciones de coaching con mis clientes, normalmente lo que sucede es que la persona pierde el foco sobre ese objetivo porque en algún momento se desvió para hacer otra cosa y siguió por ahí Como se quiere acordar ya está más eh, dedicada o dedicado a ese segundo objetivo que en un principio no estaba que en ese que para vos era importante ese propósito que para vos era importante que tenía gran valor para vos y, era, y vos lo querías igual cumplir a más largo plazo entonces encontrar un porqué lo sostenés o por qué no lo estás sosteniendo, y también encontrar un para qué lo tengo o para qué no lo tengo. No, vos te preguntes, ¿para qué lo quiero tener? Y la verdad es que no lo quiero tener. Y es válido también. Puede ser que en el transcurso del tiempo, también ese propósito, ese objetivo haya cambiado en su importancia. Puedes tener como una lista de propósitos, de objetivos, de determinaciones, y esta lista, a su vez, Tener como, si se quiere, diferentes niveles, ¿no? Primero está esto, segundo esto, tercero esto, cuarto esto y así sucesivamente. Entonces puede ser que en un principio ese propósito estaba número segundo en el ranking y ahora está número quinto y es totalmente válido. Pueden, pueden cambiar las cosas, digamos, pueden cambiar los niveles de importancia del propósito. Bueno, esto es lo que sucede también en una conversación de coaching. Cuando una persona me llama, coordinamos una reunión, por los general las son todas virtuales, eh, pasa esto de que la persona sin darse cuenta que simplemente le perdió el foco porque posiblemente haya cambiado su nivel de importancia y es válido, entonces en ese momento también pasa que a través de preguntas que yo le voy haciendo para ver si le sirven para ver otra cosa diferente, se da cuenta que simplemente cambió el foco porque no es tan válido ahora, porque no le importa tanto, porque no tiene tanto valor como antes. O a veces se da cuenta y decís, ah no, pero sí, sigue teniendo el mismo valor. Bueno, entonces me vuelvo a enfocar en eso. ¿sí? Esto pasa habitualmente en una conversación de coaching, que a veces me preguntan, bueno Hugo, todo bien, yo veo tus videos, te lo entiendo, y están súper interesantes, pero no entiendo todavía cómo es que, qué es lo que sucede en una conversación. En una conversación es lo que la persona quiere trabajar sobre el tema que quiere trabajar y cuando digo trabajar me refiero a que quiere cambiar, mejorar eh, pues, y sobre ese tema trabajamos dentro, de una, dentro del, del ámbito de una conversación con ciertos parámetros, con un formato por eso digo que esto de es la disciplina y la metodología que tiene el coaching para, hacer, para gestionar cambios y gestionar mejoras en las personas sobre temas en particular que la persona elige eh, bueno, para resumir un poco lo de hoy entonces es el propósito encontrarle en la medida de tus posibilidades y si no, pedir ayuda para que te, para que te, alguien te acompañe y te ayude en esa búsqueda es encontrar por qué lo haces o por qué no lo haces y el para qué lo haces o para qué no lo estás haciendo de esta forma eh, encontrarás seguramente en esas respuestas ¿sí? en el por qué sí, por qué no para qué lo hago, para qué no lo estoy haciendo, encontrarás motivos, razones, motivaciones y desmotivaciones incluso, que te van a servir a vos para aclarar tu, tu propio panorama, digamos, tu propio, si se quiere, sentido de ese propósito, ¿sí? O el valor de ese propósito para vos. Sí, bueno, espero que este video te haya servido, les haya servido, y nos estamos viendo en un par de días más.